En esta nueva sí. presentación que les estamos haciendo a través de este ministerio que el Señor nos ha dado tantas a, a mí. Gracias a ustedes todos bienvenidos a este espacio de hoy, oramos en vivo y pues... ¿Sí? Somos nosotros en, en lo particular, aquí eh, mi esposo y yo oramos siempre antes de empezar, para que sea el Señor el que nos use, eh, porque es su palabra, para que nos dé el discernimiento, nos dé su unción y que seamos de bendición para todos ustedes. Así es. Eh, bueno, pues eh, le damos la bienvenida entonces a sus amigos Elida y Rafael Cavazos. Así es, bienvenidos sean. Y eh, pues vamos al tema, ¿qué les parece? Creo que va a estar bastante bueno. Así es. Eh, el, el tema de hoy es, es por demás, yo creo que interesante. Eh, quiero creerlo, así que, que es bastante bueno, bastante bueno, creo. Así es. Vamos a ver, ¿qué les parece? Tema de hoy, wow, los virus también destruyen a la familia. Ah, wow. pues sí. Claro que sí. ¿Verdad que los virus también destruyen a la familia? Y, y no estamos hablando de las gentes que se están muriendo por el COVID-19. No, no, no, no. Todas sí. esa bolas de virus Todos que hay en la virus. mente y en el corazón, en las eh, en acciones, personas. en las actitudes Así es, del sí. ser humano. Uh -huh. Miren, Así es. esto viene a colación porque... Escuchábamos eh, en, en un programa la cantidad de gente que está teniendo problemas en los hogares. Oh, sí, sí, sí, hay, hay mucho problema. Con, con esto de que se ha estado la gente, vamos a decir así, resguardando sí. de los virus del COVID-19, de pero los otros virus han oh, hecho. Bien. Eso. mofa de, de, sí, de la gente. Explotan. Y la violencia, al menos en México, ha incrementado la violencia. Sí, sí, sí, así es. Cada sí. vez hay más y más crímenes y más violencia. Los hijos están pidiendo el auxilio a la policía para que... Eh, vayan a parar al El, papá o sí, a la mamá, dependiendo. Y es increíble que en lugar de ir bajando, ha ido incrementando tremendamente la violencia. La violencia, sí, definitivamente. Aquí en Estados Unidos también ha habido un problema con eso. Sí, yo creo que ya esto se, se, se ha contaminado mundialmente. O sea, voy Estamos viendo en México porque pues, se está viviendo esto. Exacto. Así que, Así que entonces, imagínense ustedes, mis amados, mis, eh, al menos nosotros sentimos preocupación por ello. Claro, claro, sí, si nos preocupa. Eh, ¿Por qué? Porque no puede haber tanta violencia en los hogares, en la familia. No, no, no debe, no debe. Hace algunos días... Eh, cuando empezó esto de, de, de, el resguardarse y todo eso, sí. comentamos mi esposa y yo aquí en uno de los videos, y ahí los pueden ver, los que ya lo vieron, pues ya van a recordar. Hablábamos de que la gente no está acostumbrada normalmente a estar sí. resguardados por largos días. Sí, sí, sí, a estar, pues sí, eh, eh. En, en, en, ca en, familia. en casa, sí, en familia. ¿verdad? En la familia ah, con sí, la familia. Sí. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el hombre sale a veces muy temprano, o la mujer sale muy temprano, o se cameo. ven hasta ya tarde, uh -huh. regresa tarde, regresa noche, y pues no tiene ya ni, ni tiempo de, de discutir. Pues sí, ya, ya. Pero no cuando hay... están juntos, desde que amanece hasta que se la van noche. a dormir, ay, santo Dios, pues ahí sí las cosas cambian radicalmente. Hay, hay problemas, sí. Por eso eh, esto se ha incrementado en cierta forma. Una, porque el virus vino a causar un gran estrago en la vida familiar. Sí, los otros virus. Esos otros virus que se han fomentado han venido a causar sí. mucho problema en la sociedad. Mucha violencia. Vamos, vamos a continuar. Miren, ahí en el trasfondo de esta, de esta imagen, ahí está un virus, lo que conocemos como el COVID-19, sí. pero la violencia ya era antes de ese, ya era. de ese virus. Sí, sí, sí. Entonces, pero es la violencia en el ser humano. Fíjense es lo que dice ahí, Génesis 6.11. en Génesis 6.11 dice Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y estamos aquí hablando desde antes de Noé. Sí, sí, sí. O cuando, en el tiempo de Noé. Exacto. Cuando Noé le dijo a Dios, hazte el arca porque los voy a rescatar a ustedes porque miren nomás cómo está el, la condición Pero, del ser humano. Tierra, el hombre estaba... Tremendo. Y no había los medios que hay ahorita. En ese entonces no había radio, no había televisión, eh, no, no, había, eh, no había periódicos, no monedas, había revistas, sí, sí, sí. No, no había nada de lo que hoy conocemos como los medios. Sí. No había inter internet, no, no había nada, nada, cero, cero, cero. de, de, de mm -hmm. comunicación. ¿Y cómo estaba la maldad? Sí, muy desenfrenada también. Ahí sí, en el libro de Génesis usted puede ver eh, desde Noé, eh, ¿cómo, Ahí está la cómo Dios tuvo que, que decirle haz un arca, le dio las medidas Exacto. y todo eso y, todo. y él se puso a hacerlo y se tardó sus añitos en hacerlo pero lo hizo lo hizo ¿qué pasó? Así es. Dios tuvo que tomar una actitud más fuerte y más no, enérgica fuerte, sí. imagínense que ahorita el señor nos esté diciendo hey, nos está hablando Imagínese lo por favor, yo quiero que se lo imaginen, Ya Dios hablando diciendo esto se acaba. Sí, sí, este es el tiempo. Esto ya es el tiempo del apocalipsis, esto ya es el final. Ya tengo que ir por mi pueblo porque si no se teme se me va a destruir. Exacto. Por qué? Porque es tanta la maldad, es tanto el el que hay. Que hasta los buenos se están haciendo malos. Sí, sí, sí. Es... Y los malos no se pueden hacer buenos porque, pues, los buenos están fallando. Sí, en no, la lo dice: si, si los tiempos no fueran acortados, aún los escogidos, este, pues, no estarán conmigo. Entonces, ese es el... Entonces, eso es para que podamos pensar, podamos meditar, podamos tomar una acción, porque. Eh, yo quisiera darles un mensaje a todos mis hermanos pastores eh, pastores es. y pastoras ¿verdad? Eh, ¿qué estamos haciendo? ¿qué estamos haciendo Así con es. la congregación? ¿qué estamos haciendo eh, con respecto a la buena enseñanza? Buena enseñanza miren, ya ahorita los medios han cambiado radicalmente, comentaron mi esposo yo, antes de empezar Así aquí eh, el, el programa eh, Porque... Antes no se escuchaban malas palabras, sí. majaderías o sea que, en la radio, en sí. la televisión o en la, en la prensa. Sí, sí, o sea, el respeto, el respeto se ha perdido, se ha perdido, antes no, no era así, o sea, no, no, en los medios no se decían malas palabras y ahorita está lleno de eso. Y no es que seamos nosotros ya viejitos no. y que nos, nos recordemos de eso. Sino que así era así en la era, realidad. Así era, había respeto. Antes había mucho respeto hacia las personas adultas. Había respeto dentro del hogar. Había respeto, claro que sí. Siempre ha habido maldad. Lo estamos viendo aquí en el libro de Génesis. Sí, sí, eh, sí. Pero hubo un tiempo en el que todo eso cambió. Porque hubo un reconocimiento de que, pues... Se estaban haciendo malas cosas. Sí, claro. Estamos llegando a un punto similar. Exacto. exacto. Estamos llegando, siervos de Dios, estamos También llegando un, es. a un tiempo similar de que necesitamos hacer cosas nuevas y mejores Diferentes. para tener un pueblo más santo. Más santo, más limpio. Así ¿Por qué? Así. Porque cuando venga el Señor por su iglesia, uh -huh. queremos que. Muchos podamos irnos. Sí, sin santidad nadie verá, al Señor. ¿verdad? Así este, lo dice la escritura. Así es, así es que necesitamos, este pues, el limpiar, dejar todo, todo, todo lo que es maldad, eh, no ser partícipes de nada de eso. Buscar al Señor mientras puede ser hallado. Amén, así lo dice la escritura. Así es. Entonces, el, aquí en el Salmo 73.8, ¿qué así, nos dice? nos Dice, se mofan y hablan. Con mandad de hacer violencia y hablan con altanería. Y así es. Así este es. mundo, no solamente del virus de, del COVID, se, se ha llenado, sino lo, todo lo que ha, ha envenenado, Exacto. Que, que ha corrompido la mente y el corazón de los seres humanos. Así es, así es. Estamos volviendo a tiempos como cuando Sodoma y Gomorra. Y estamos así volviendo es. como a los tiempos de cuando Adán y eh, eh, pero cuando Noé es. no uh -huh. estamos llegando otra vez a esos tiempos, a esos tiempos en que el Señor ya tiene que reaccionar sí, sí definitivamente porque Él tiene que ¿Qué? levantar su pueblo, el que se ha, ha cuidado sí, y se ha guardado, lavados con la sangre del Cordero, amén por eso vino el Señor Jesús a, a, a morir en la cruz de Calvario para Muy darnos bien. a nosotros vida, así es pero no nadie va a poder ir al Padre Si no es por medio de Él claro. Y si nosotros no le entregamos Nuestras vidas al Señor No va a ser posible, no va a ser posible. Que un día podamos estar ante la presencia de Dios Exacto En, Así es. en, en las mansiones celestiales Amén, Amén. Okay. Esto parece fantasía Esto parece como de historia Parece como, eh, como de películas no, sí. no, no, no uh -huh. mi amado no. Esto que la Biblia dice, lo creas o no lo creas Sí, definitivamente, por eso este, es tan importante, tan importante eh, eh, conocer a Dios a través de su palabra, eh, porque él nos, nos instruye, nos capacita, nos redarguye, uh -huh. eh, eh, nos, nos guía, ¿verdad? En, eh, a, a, para que nosotros seamos cada día mejores y podemos ayudar a otras personas que también vengan a este círculo. De, de, de, de que tenemos que buscar al Señor día con día, día Así es. con día. Aquí no importa qué yo pienso o qué piensas tú o qué piensa la humanidad. Aquí lo que importa es qué dice Dios a través de su palabra. Sí, amén. Y lo que Dios dice a través de su palabra es lo más importante que debe ser para nuestras vidas. No es lo que yo pienso, no es que yo no creo, es que yo, no, no, no. Eso es tú nada más. Pero Dios ha establecido su palabra como la mejor regla de vida. En ella así vamos es. a encontrar siempre la salida a todos nuestros problemas. Así es, amén. Y él es el que nos cambia, es el que nos transforma, y él es el que nos santifica. Amén. Amén, así es. Es Dios, a través de, de, de su Hijo amado Cristo Jesús, que por eso a eso vino precisamente, para que hubiera un eso. cambio. Que hubiera un cambio en, en nuestro ah, interior, me, en nuestro ser. Me acuerdo es. de un estribillo eh, que dice: ¿Verdad? Hubo Hubo un cambio, cambio cuando, cuando de nuevo nací. Así es. Y las cosas viejas ya pasaron. Y las cosas que yo hacía ya no las, ya hago. No las hago más. Así es. Entonces, uh, esto es lo, lo, lo importante, mi amada. Sí, eso es lo importante, mi es. amado. Que tenemos que entrar en, en esa actitud para poder hacer las cosas buenas. Que ahora nos corresponde hacer. Mí, me estaba acordando de... Pues sí, de... de pues hay tan, tan, tan tanta palabra, ¿verdad? De, del proverbio 22.6, ¿verdad? Que nos dice, Instruye al niño en su camino. Si aún cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, ¿por qué hay ahorita tanta maldad y tanta cosa? Porque mucha, eh, mucha, mucha, mucha gente pues no ha sido instruida en, en, en, en la palabra. Eh, entonces... Se, se dejó a, así nada más, o sea, a, como se dice, a, a la buena, así nada más, sin, sin tener el conocimiento de, de, de la palabra del Señor. Entonces, eh, han, han venido, a, a, por ejemplo, al, al conocimiento de, de los niños a través de la educación que se está impartiendo, eh, pues en las escuelas y ahora a través de los medios, porque ahorita ya no están yendo a, a, a, los, a, a las escuelas. Bueno, en, en este momento, sí, en este momento. Y, y, y, y bueno, y va a continuar eso, eh. Sí, aún sí, ya sí. no está la, la cuestión de la epidemia. Entonces, lo que están ahorita este, transmitiendo, enseñando a través de los medios a los niños, por eso los padres tienen que estar muy al tanto de la, de, de la educación que están recibiendo. Ajá, perfecto. La, eh, eh, yo voy a hacer un comentario sobre eso. Sí. Es importantísimo que los padres que están ahorita con niños pequeños y medianos y regularcitos, ya que, que, que ya los de universidad, pues ya, ya sí, es difícil que puedas sí, hacer algo por ellos. En, en kinder, Pero todo lo que privada, tú, tú puedes, tengas todavía privada, autoridades en ellos, tú debes de saber qué está pasando en la escuela que y les que, qué, qué, están, qué les están enseñando sí. aquí y allá y donde tú ibas. Sí, exacto, donde quiera. Donde quiera, es, es, eso es global. ¿Qué están recibiendo en sus mentes y en sus corazones? Exacto, ¿qué, qué están sembrando en sus mentes y en sus corazones? Sí, Perfecto. sí. ¿Qué semilla le están dejando caer allí? ¿Por qué? Porque la maldad es mucha, es mucha. Sí. ¿Cómo dice aquí? Pues se mojan y hablan con, con maldad y, y, y hacen violencia. Miren. Viene a, a mi mente ahorita... Eh, o, oí un un comentario hubo un comentario eh, cuando el, el que era presidente de, de Venezuela maldijo al pueblo de Israel. Sí, a ¿Y qué sucedió? Sucedió que él, con sus propias palabras, envenenó su vida. Mire que hay un cáncer. Sí, sí, sí. Y, y no pasó mucho tiempo y se fue. Sí. Se murió. Sí, porque él lo dijo, ¿verdad? Que desde de, de, de, de las entrañas de, de, de su ser, o sea, maldijo. Maldijo. Maldijo al, al, al pueblo de, de, de Dios, a Israel. Entonces, cada vez que hablamos sandeces, cada vez que, que estamos maldiciendo, cada vez que, que tú, mi amada, que tú, mi amado. Dices malas palabras y sobre todo a tu propia familia, uh -huh. lo estás maldiciendo y va a caer la maldición. Así es, así es. Y puede ser tan destructivo que hasta se puede morir la persona. Sí, sí. Definitivamente ¿Eh? la palabra tiene, tiene sí. poder. Mira, es como cuando la, la, la higuera. Sí. Cuando el Señor Jesús fue aquí la higuera que tenía hojas, pero se veía verde. Se veía bonito. Pero uh -huh. no tenía fruto la maldijo, y al día siguiente que pasa nuevamente por ahí con los discípulos, le dice, mira maestro la higuera se secó hasta la raíz Ajá. y es que el problema es que desde que se creó este mundo Dios lo hizo a través de la palabra, dijo Dios, se ha hecho y fue hecho, así es entonces, todo lo que tú digas tiene poder para bien o para mal entonces también, tenemos que sí. tener ese cuidado mi amado tenemos que tener ese cuidado mi amada porque podemos estar haciendo más daño que bien cuando hagamos bien pues no, no hay ningún problema exacto pero cuando no hay eso ya estamos en un problema Sí, de definitivamente o sea ahí nos habla también el proverbio 22.8 el que sembrar iniquidad iniquidad se ganará y la vara de su indolencia se quebrará así es así de que... vamos a continuar porque eh, ya se nos está yendo un poquito el tiempo Sí. miren aquí está sobre la instrucción a sus hijos qué es lo que están recibiendo cuando hablamos aquí del virus Ajá. a ese hombre le llegó el virus de, de las majaderías de las sí, malas sí. acciones y de todo lo demás lo transmite a, a la esposa y la esposa al hijo, y el hijo ya está haciendo lo suyo. Sí, sí, sí, le fue a dar con el, el osito ahí. Sí, agarró el martillo y a, y a darle duro. Ahí va el virus caminando, ese virus de maldad, ese virus de, de, de violencia. malas acciones, sí. de, de la violencia y todo eso. Sí. Entonces, dice Proverbios 19, 19, 19. 19: el de grande irán llevará la pena. Y si usa de violencias, añadirá nuevos males. Así es. Entonces, sí. por eso, el, el que anda en maños, pues se hace más mañoso. Pues sí. El que anda en males, pues se, se, se agarra más males. Así es. Y, así y, es. Y, y como dice por ahí un dicho popular, dime con quién andas y te diré quién eres. Uh -huh. y, y hay otros dichos más que hay, ¿verdad? Pero no los vamos a estar aquí nosotros mencionando. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué le estamos enseñando a, los, a nuestros hijos? Y Ahorita decía mi esposa el, el otro versículo de Proverbios. 22, 6, de, de, instruye, instruye, uh -huh. instruye al a niño en qué. En su camino. En su camino. Uh -huh. Así es. Hay que instruirlos desde chiquitos. Exacto. Entonces, lo, lo que bien se aprende no se olvida. O sea, Así es. no va a hacer lo malo ni se va a ir. Eh, por la maldad entonces eh, es importantísimo porque son, son los los hijos que, que Dios nos dio verdad a través del matrimonio entonces tenemos que cuidar porque es un grande tesoro que tenemos en nuestras manos y no podemos dejarlos en las manos de, de, del gobierno porque pues ellos no les van a, a enseñar eh, lo que nosotros como padres les podemos enseñar, ¿por qué? porque somos sus padres, nos nos duelen nuestros hijos, los, los queremos los amamos y queremos lo mejor para ellos así es nuestro Padre Celestial quiere lo mejor para sus hijos o sea agradecemos las personas que ya han estado entrando a, a ver el video eh, sí, sí. les agradecemos Gracias. la fineza de su atención y compártanlo, compartan este video porque va a servirles para ahorita y para después y ahí así va a estar, es. va a estar en todos los medios, como ahorita que estamos en, en Facebook, en sí, YouTube, va a estar, en, sí es. en, YouTube, va a estar en, en otras páginas sociales. Entonces, vamos a continuar. Miren, entonces, luchemos entonces, juntos por la unidad familiar. Bien. Amén, así es. La familia se está desmoronando. está de cuenta que es como un cristal. Desquebrajando, pues sí. Que se cae y se hace mil pedazos así está mucha familia del día de hoy así entonces es. tenemos que tener ese cuidado tenemos que tener ese, esa actitud de, de querer corregir los errores para ya no tenerlos tantos así es y si no se tienen ya más errores pues mucho mejor, claro, claro hay que tratar de, de vivir felices y para eso no hay más que el señor en nuestras vidas, amén. Que Así Dios es, verdaderamente es. Eh, habite en nuestras vidas, que de verdad le recibamos con toda verdad, con toda honestidad, con toda sinceridad y que nos apeguemos a su palabra. Amén. Así es. Lo hemos dicho de esta manera: nosotros entramos en comunicación con Dios cuando oramos y Dios nos habla a través de su palabra. Amén. Otra vez de los mensajeros que también estamos predicando su, su palabra en todas partes del mundo entonces, vamos a orar vamos porque ya el tiempo se nos ha ido corriendo un poco Así es eh, Es tiempo ya de, de orar, yo voy a unir aquí con mi esposa, estábamos tomando en este momento de las manos eh, vamos a orar y por qué vamos a orar, por la mejor calidad de vida familiar y espiritual Amén. Amén. para todos quieres tú ser parte de esto únete con nosotros Únete en esta oración y permite que Dios te dé una nueva unción, permite que Dios te dé una llenura total de Él, que la presencia del Espíritu Santo de Dios more verdaderamente en tu vida para que tú puedas cambiar y puedas tú ser de, de utilidad en la vida social y en la vida que estamos viviendo mientras que el Señor viene. Preocúpate... Por ocuparte en las cosas del Señor. Oremos, Padre Santo. Aleluya, le, le adoramos y le bendecimos. Glorificamos su Honramos seguro. y glorificamos el sí, Santo señor. Nombre. Señor, le damos señor, gracias señor. por su amor, le damos gracias por tu misericordia. Sí, señor. Deseando, Señor, para todos los que estén viendo el video y los que lo vayan a estar viendo ya sí, cuando sí, quede mi. en grabación. Sí, mi Cristo. Por una mejor calidad de vida familiar Porque y sí. también la espiritual Señor, lléneles Señor, capacíteles, sí, deles sí, señor. señor de su presencia, sí, Cristo. los padres sí, santos Dios, para que Dios, ellos puedan eres, que estar allí presa. Señor, viendo sí, cómo sí, van creciendo sí, como cuando se siembra esas semillas sí, ahí sí, en, en la sí, tierra sí, señor. y se va cuidando y se va regando y sí, empieza a, a sí, esa plantita empieza sí, a surgir sí, y, y puede crecer tanto señor que es increíble lo que podemos lograr sí, hacer alegría. en la vida sí, cuando podemos crecer también como familia sí, y, como, y en lo espiritual José, gracias. Sí, señor. y déjame decirte mi amada y déjame decirte mi amado Ay, qué tú qué también qué lo puedes hacer hombre. Dios necesita muchos obreros faltan sí, obreros sí, señor falta gente dispuesta a luchar por una mejor calidad de vida familiar sí, aleluya, y espiritual sí, señor. hace falta gente que ame a dios verdaderamente sí, para que Cristo, podamos es nombre, ir dios. a los demás y decirles oh, dios te sí, ama poder, dios ama a tu familia dios te ama a ti Abre tu corazón. padre dios, santo sí, que cada persona que vea este material que, que cada persona que vea este video. Sí, sí, y que señor. cada persona que lo comparta, sí, oh Padre señor. Santo, llénelo de su sí, gracia. Llene el Señor su sí. vida con de bendición. Gracia, que Dios nadie Dios quede, Señor, sobre cada uno con faltante sino que sí, sea señor. de más. Sí, que se que les dé a que sí, sea Cristo. derramada su presencia en sus vidas. Sí, señor. Así Nada así más sea, por padre. compartir, Señor, su palabra. Y compartir, sí, Señor, Cristo. un material como este. Así Mi sea, Dios. Madre. Bendiga a cada siervo suyo que ya lo está haciendo. Tenemos, Bendiga ¿no? cada pastor, cada pastora. Este, Dios, que cada Dios, hermano, Dios. cada hermana que ya está compartiendo. Sí, Cristo, Bendígales, Padre Santo. Grandemente. Sí, señor. Y Padre Santo. Santo eres, mi Dios padre, eterno. Dios mi Dios de todo sí, poder, de toda sí, gracia. También Dios. sane toda enfermedad. Sí, Señor. Porque Quite Cristo, toda dolencia. Poder, padre y de todos los llevó, males que hay en estos cuerpos señor. Llevó en la cruz del Calvario, señor y Padre Santo gracias por su sangre, declaramos gracias la victoria su padre, de su padre, y declaramos la bendición en cruz, sobre señor, su pueblo y, y sobre los que le van a recibir Cristo, Señor y si tú le estás recibiendo en este momento tú Cristo, estás diciendo sí, yo lo necesito recíbelo. Recibe, dile Señor Jesús ven a mi vida ven recibe, a mi corazón recibe, recíbe, cámbiame, señor, transformame y porque yo por eso, quiero ser diferente. Sí, Señor. Y en el nombre de Jesús, sí, recibe la salvación de tu vida. Recibe, recibe la salvación. Cristo también murió por ti. En el nombre de Jesús. Y Padre, Salve gracias por Jesús bendecir a todos los que están ahorita en este momento. Salve, y los que vayan a estar viendo Santo después eres. este video ya, ya en padre la grabación. Sí, Señor. Y Padre, a usted damos toda honra, Alabanza, damos toda gloria y damos oh, toda gloria. alabanza sí, señor. en Cristo Jesús. Sí, señor. Aleluya. Sí, señor. Aleluya. Aleluya. Amén. amén. Amén. Gloria a su nombre. Amén. Señor. Y amén. amén. amén. amén. Eh, pues, les dejamos esta lámina que eh. es. algunos ya la, ya la conocen. Eh, Mándenos un mensaje. Un mensaje, ya sea eh, por, sí. por, por... Si tú estás por en Facebook, WhatsApp. ahí un no, WhatsApp. No sí, eh, o bien por el... Eh, bueno, sí, su correo, el, el correo sí, eh, mándenos al 469-238-9007 es el WhatsApp o bien a hoy.oramos.gmail.com y nosotros le vamos a apoyar con, con la oración, si usted desea um, platicar con nosotros alguna otra cosa, con toda confianza puede hacerlo, así es que gracias le damos a todas las personitas que han estado con nosotros y gracias le damos por anticipado a todas las personas que van a apoyar, van a, a enviar este mensaje a otras personas. Así es que gracias, gracias nuevamente por este tiempo y les amamos en el amor del Señor. Reciban nuestro cariño, nuestro amor, en el amor de Cristo. Y que el Señor les bendiga grandemente a todos aquellos que van a estar compartiendo. Así es. Los que van a estar compartiendo, así como se comparten tantas cosas en el Internet, en Facebook y en todos los demás, usted comparta eso y, y reciba la bendición reciba y la victoria la en el Señor. Amén, así sea. Bendiciones para todos. Bendiciones.